Estamos preparándonos, claro, ¿cómo no vamos a estar preparándonos para recibirla a ella? Ella es la reina madre, le decimos de Mix, ¿viste? no sé si a ella le gusta que le digamos la reina madre, pero nos lleva al diván a todos, a todos, no sabés lo que es. Después un día vamos a mostrar eh, las perlitas de, de la radio con la licenciada Carmen Sotelo. Y ahora me trajo un tema, la vacuna que vacuna, la vacuna que vacuna. ¿Esta vacuna que estamos esperando nos vacunará? ¿La vacuna que vacuna? Bienvenida a la licenciada Carmen Sotelo en su espacio, el diván de todos los jueves, acá en la Tarde del Magazine. Hola Carmen. Hola Cari, hola a todos. Felicitaciones Pinamar, está fantástico. Van Perfecto. a tener una hermosa... Eh, Cosas, vacaciones, pero vamos todavía. Eso sí. A ver, no... ahí vino el pero, Carmen. El pero, a ver. Eso sí. No vamos a usar el pero. Vamos no. a decir, si tenemos mucha gente que sí. piensa que darse la vacuna es olvidarse de todo porque le lavan el cerebro, vamos a tener algunos problemas, porque la vacuna es muy peligrosa, dicen. ¿eh? Sí, porque se olvidan de todo, no van a saber hacer la cama, no van a saber cocinar las mujeres, los hombres, porque me enteré que el intendente de ustedes cocina, se va Eche. a olvidar. Se va a olvidar. No decí? se va a olvidar. Más. Perdón, qué le pasa, por favor, gente, piensen. Sí, porque la vacuna rusa es muy peligrosa. Eso dicen. Eso dicen, sí. Oh. Eso, ahora, vos, vos fijate, ¿no? Estamos esperando la vacuna con muchísima ansiedad, las posibilidades, y ya hay gente que está como tirándola para abajo, como yo digo, cangrejo mexicano. Una vez que se nombra una vacuna que puede traer una solución, ya le tiran para abajo. ¿Qué queremos? ¿Vivir en la queja? Totalmente. Por lo Pero además tenemos problema con si la vacuna es rusa. Si la vacuna es China, si la vacuna es de Oxford, si la vacuna es para Latinoamérica, porque quieren hacer experimentos con los latinoamericanos, como somos como los indios con los espejitos de colores, entonces nos quieren hacer ¡Qué señores! ¡No se armen más! Historias extrañas, no, nos, tenemos una luz que aparece mucho, ¿por qué aparece más rápido? Porque no es buena. ¿Cómo que no es buena? <risa> esto es así, es la gata flora, Carmen, y esto pasa. Eh, psicológicamente, ¿qué es esto? Es como que estamos en, en la queja constante. Yo escucho, ¿por qué no le ponemos una ficha? A la vacuna qué vacuna es que vacuna hechos reales gente realmente se escucha todo esto todo esto que es y por qué tan rápido y explíqueme cómo es el proceso ay yo no entiendo nada del proceso pero esto que decís, ¿y por qué es tan rápido? Y después, ¿y por qué va a tardar tanto en marzo y febrero? Es decir, si es rápido, ¿por qué es rápido? Si está en fase 3 y de repente me la van a alargar recién en febrero. Es decir que eh, tiene esta cosa de hablar de la vacuna. Yo creo que tenemos que tener esas ganas de decir que hay una solución, hay una ventana, hay una puerta que se abre, hay una esperanza que todavía tenemos que hacer ensayos, seguramente, y se tendrá que probar. Pero pongámonos contentos, nos va a sacar de usar el barbijo. Pero seguro, pero además de sacarnos eh, eh, de usar el barbijo... Eh, por otro lado, los que más problemas tenemos para salir. Vamos a poder salir, aunque sea con cuidado, pero vamos a poder salir más tranquilos y no transgrediendo, no la ley, porque yo sigo sosteniendo que la llave la tengo yo y que mi cabecita viaja sin problema, pero... Eh, eh, sin, sin eh, pensar en que le estoy haciendo daño a otro. Entonces, todo eso hay que evaluar. Pero realmente, en nuestra sociedad, yo sigo insistiendo que tiene que ver con el descreimiento, el miedo a la mentira, y que todo lo que se dice puede ser mentira. Eh, yo pienso que tiene que ver con esto. Esta es una situación muy complicada, realmente, emocionalmente, psíquicamente, problemáticas que de repente yo lo veo en el consultorio, habían sido trabajadas en su momento, se vuelven a aparecer, y no, no es que vuelvan a aparecer y estén está mal, están de acuerdo a la situación, ¿no? o sea, no es patológico en el claro. sentido de que aparece de la nada, está en la situación, la situación está complicada y sigue complicada, estamos más acostumbrados, tomamos más recaudos, pero realmente el tema de la vacuna ya aparecieron. Yo calculo que esta gente debe ser antivacuna. Después rusa. ¿Por dónde Creo. va la vacuna rusa? <risa> Igual lo que nos tiene que preocupar es eh, preocupar, digo, ocupar, no sé si preocupar. Es ocupar es la vacuna que bueno, que van a hacer, eh, que, que se va a hacer acá, ¿por qué se hace acá también. Y nos usan como conejito Como dijiste vos No, se hace acá porque la mano de obra la, El cambio del dólar Es muchísimo más barato Para eso va a poder salir la vacuna De esta manera unos 4 dólares y algo Es decir Que nos va a salir 4 dólares la vacuna a, Estamos pensando alrededor de 500 pesos 500 pesos es bastante accesible Para la mayoría No para todos Entonces hay que ver cómo solucionamos para esa gente que sí le cuesta pagar 500 pesos. Eh, pero, pero bueno, esto es... Pero, que Argentina que... Haga la, tenga mano de obra, Argentina. Pero además, Karina, y esto yo lo vengo diciendo hace años, porque hace años que siento y me doy cuenta qué pasa, tenemos una tecnología buena somos uno de los países de Latinoamérica que tiene mejor tecnología, mejor. Yo hace unos cuantos años fui a, a España y fui a Francia y, fui, y por ejemplo, was, eh, Wi-Fi no había. El que eh, Grandes hoteles, ¿eh? Porque claro. Claro. Si no, yo. <ríe> yo voy. Me salió la licenciada, claro, yo no voy a ir a cualquier lado, ¿no? Eso sí. No. no, no, tengo una casa muy cómoda, a mi gusto, no me voy de campamento, no me fui nunca a esta edad, menos que menos. Bueno, pero lo que quiero decir es que en cuanto a hoteles, en cuanto a servicio, y no había internet. Y me acuerdo que en Roma teníamos que ir a comer a, una, a un restaurante, que íbamos a comer porque había internet ahí, gratis, y entonces teníamos Wi-Fi. Eh, no era eh, común, cuando acá yo tenía internet, tenía Wi-Fi, tenía... ¿se, ¿Se entiende lo que digo? Totalmente, sí, sí. Son esas, esas costumbres, ¿no? Que quizás nosotros le damos mucha prioridad. Acá en la costa te alquila una casa primero, o te piden la clave, como decía ayer en Impacto Inmobiliario, Giselle. Primero te piden la clave, después ¿dónde queda la casa, llévame <risa> a la casa, pero primero la clave de Wi-Fi. Es así, vos la tenés que tener ahí a mano porque es lo que te piden, ¿viste? Eh... Bueno, pero toda esa preparación todas eh, eh, las máquinas, eh, todo ese tipo de cosas, es lo que hace que además producirla acá sea más barato, seguramente, porque eh, está bien que eh, supuestamente es sin fines de lucro, pero una cosa es sin fines de lucro y otra cosa es perder plata. Eso es no, otra... totalmente. Eh, yo lo que lo que digo y vamos a, a seguir como insistiendo, ¿no, Carmen? Con respecto a que está bien, que sea más económica la vacuna, todo eso se entiende, pero que realmente la gente que no pueda pagar esos cuatro dólares que también se la den vacuna. Eso vamos por eso, ¿no? Porque es no, el. Sí, sí vamos Porque por está eso. La, la que puede pagar, pero la que no puede pagar también tiene derecho a una vacuna. Seguro, vamos por eso y en ese sentido la verdad es, yo pienso, eh, yo me vacuno contra la neumonía desde el 2010, o sea desde hace 10 años que me doy la vacuna y, y me la di siempre por PAMI y nunca tuve que pagar un peso. Claro. Bueno, yo calculo Carmen que va a ser así, tengamos fe. Sí. Que venga la vacuna y tengamos fe. Seguro, tenemos vacuna. <ríe> Linda la vacuna que me vacuna. Gracias Carmen, gracias por este espacio, como siempre. De nada, nos vemos. Besos grandes para todos los extraños. ¿eh? <ríe> ya, ya pronto vamos a poder estar acá juntos, esperemos que sí. Un beso sí. grande. beso pasó la licenciada Carmen Sotelo por la tarde del Magazine. Ya venimos, no te vayas.